Hablando con Jesús, podcast. Hola mis hermanos de estamos en la Gloria, querido televidente, oyente que nos escuchan, que estamos en la Gloria Radio, también nos ven por Facebook o YouTube, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Hoy con un tema maravilloso que se ha titulado las discotecas de hoy en día, tú me estarás diciendo me vas a hablar de discoteca las cosas del mundo no exactamente te voy a hablar de eso te voy a hablar de aquellas iglesias, no todas, porque yo sé que hay muchas que están haciendo el trabajo, pero hay algunas iglesias que igual de ser iglesias son, son discotecas pues cuando tú haces la fila, igual de ver una un respeto al Señor tú parece que sintieras como que vas a una discoteca, más no a una iglesia la, en la presencia del Señor. Eh, pero bueno, cada uno le va a responder al Señor. En el nombre poderoso de Jesús vemos hoy, como decía Charles Spurgeon, de que ah, en estas, en estos, en estos tiempos habrán payasos entreteniendo cabras, no, oh, no, habiendo iglesias realmente que estén, tengan ese temor, esa seriedad, ese respeto al Señor. Y ya para comenzar vamos a ir a Hebreos capítulo 10 del versículo 24 a 25 que nos dice Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca Una vez más voy a repetir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 nos dice que nos vemos de preocupar los unos por los otros cuando dice que nos preocupemos los unos por los otros es que realmente diciéndole al hermano con amor con amor eh, a veces hay muchas personas que se van a, a, a, al extremismo entonces eh, tampoco es eh, perdón la palabra que lo que están haciendo porque no hemos venido eso, Hoy hemos venido a mostrar la verdad y la verdad nos está haciendo cada día libres y Preocuparlos los unos por los otros, es decir, hermano, hermana, sentimos que tú estás un pie afuera y otro pie afuera, adentro. estás haciendo, Quieres es diversión, no quieres realmente buscar la, la presencia del Señor. A fin de estimularlos al amor y a las buenas obras, al amor, dale ese amor, haciéndolos sentir que debe realmente buscar la presencia del Señor y a las buenas obras, de que realmente esas buenas obras van a hacer que esa persona vayan a una eternidad con el Señor, no, no con el Dios de minúscula. Ese Dios que es mentiroso, Satanás, que vino a engañar, a pervertir, a dañar toda la obra de Dios. Y continúe diciendo este versículo, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Hay muchas personas que, no, ya me aburrí, lo hemos hablado y lo hablamos en una emisión que la gente se aburre, no, ya no me están entreteniendo, me voy para la otra iglesia. Por eso el tema se ha titulado La discoteca de hoy en día. Hoy vemos que si tú te pones a mirar un video de un concierto de reggaetón, con un concierto hoy que vemos hoy en las iglesias cristianas, no hay ninguna diferencia. Vemos lo mismo. Entonces, pero tú dirás, uy, qué radical. No, no es que sea radical que realmente necesitamos que la gente busque de Dios, no buscar el, con, uh, la, la conformidad de la gente para que no se vaya. O de pronto si estás por los diezmos o por las ofrendas, eh, por eso y para entretener a la gente, mejor dicho, pues todos vistámonos de payasos y comencemos, pero no, porque realmente queremos marcar la diferencia y como dice la palabra, por sus frutos seremos conocidos. Y por esos frutos cada día estamos Mostrando eh, y, y preparando a la gente para que muestren ese camino a la verdad de la vida que es Jesucristo Jesús. Entonces el que, que el Padre lo, lo envió para pagar a, por nuestros pecados. Y que tenemos a su Santo Espíritu con nosotros en el nombre poderoso de su nombre. Y continúan así, ¿no? Anim, animémonos unos a otros. Así que a veces nos sentimos también como decimos... Um, como cansados como que no porque me está pasando esto pero son cosas que necesitan pasar para que para ir madurando en el proceso para que en el mañana mañana podamos decirle a este hermano a esta hermana bueno mira uh, realmente eh, mírame yo pasé por esto tengo la autoridad en decírtelo y fue un proceso duro no fue fácil entonces en el nombre poderoso de jesús cada día de nuestras vidas debemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y también continúo y finalizando ese versículo que comenzamos en Hebreos capítulo 10, 24, 25, dice Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, aquel día que se acerca es la el, el venida de nuestro amado Señor. Estamos en tiempos postreros. El tiempo, el día, la fecha, no lo sabemos. Pero lo que está pasando, ya se sabe que es muy pronto. Pero, te a a, pero ya vienen diciéndose mucho tiempo, pero mira lo que estamos viviendo hoy en día. Ah, rumores de guerra, la maldaca de días incrementa, pero Dios es, Dios es tan grande que nos ama. Y prácticamente los que están en el espíritu tienen las, tienen las cosas del espíritu, pero los que están en la carne no van a entenderlos. Pero siempre hay que orar por ellos, por esas personas, que el Señor que sea quitando vendas y realmente mostrándoles que... ¿Para qué, ¿Para qué ir a esas, a esas discotecas de hoy en día que únicamente quieren eh, divertirte, más no evangelizarte la palabra de Dios, enseñarte la verdad? Como dice Juan 8:32. Ah, dice Juan 8:32, dice eh, que la verdad os hará libres. Y esa verdad, cada día, cada día que oramos, tenemos esa comunión, ese ayuno, ese compromiso con el Señor. Nos está mostrando, nos está quitando vendas y cada día estamos, estamos subiendo de gloria en gloria, nivel, en nivel, en el nombre poderoso de Jesús. Debemos fortalecernos en Cristo Jesús, mis hermanos. Ah, cristianos en la gloria, querido oyente, querido televidente. Si lo ves por primera vez, bienvenido aquí a, a Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. No te canses de darle la gloria. Porque hay un eslogan que puso el Señor en este ministerio: porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Y tú estás en la gloria para hablar del Señor, dar las buenas nuevas de reina en los cielos, como dice su palabra, y hacer discípulos. Ir a ser discípulos es dar el, ser ese buen fruto. Y, ese, y al ser ese buen fruto estás demostrando realmente de que el Señor está, está, está haciendo, está dejando que el Señor trabaje en ti. Y volviendo a lo que estábamos hablando, de esas discoteca de hoy en día, vemos que eh, la gente. Eh, Aquellos líderes únicamente, únicamente quieren entre, entretener. Eh, vemos iglesias que hay la sanación del zapato, la, zap la salvación de la patada, la salvación de la, de la escupida, la sanación. Tremendo, tremendo, tremendo. Y, y otras cosas más. Y vemos, una vez más, si tú te pones a mirar videos de un concierto de rap, reggaetón con los hoy lo que se ven en las iglesias cristianas, no estoy diciendo todas, no estoy diciendo que todas. Porque hay excepciones, hay, hay iglesias que están haciendo trabajo, eh, realmente están hay, se, se desviaron prácticamente de la palabra del Señor. Primera de Corintios 3.16, mira lo que nos dice Primera de Corintios 3.16, ¿No saben que vosotros son, te, uh, son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? ¿Tú crees que si realmente el templo, el que esas personas que asisten a estas discotecas de hoy en día, si hubiera realmente ese temor y tuvieran el Espíritu Santo, no se enterarían temor y dirían, no, esto no es lo mío. Entonces ahí, uh, como te lo he dicho, corre por tu vida, corre por tu alma, porque realmente hay, hay un problema ahí. En el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú seas quitando ventas de estas personas eh, y mostrándoles realmente que dónde deben ir. Porque mi hermano, mi hermana, eh, te decimos, corre por tu vida, corre por tu alma, porque estás yendo una perdición. Si quieres un momento de, de placer y todo eso, uh -uh. Queremos que, te, queremos que vayas a una eternidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en las discotecas de hoy en día, también eh, vemos que eh, si el hermano se quiere ir no no, no, no, no, no, no, no se va a llevar hoy, esta, esta, esta, la próxima semana vamos a traer este y canta este género de música y, y, y va a estar todo chévere. Hasta he visto... He visto videos de iglesias que hasta se ponen disfraces en, la, en los 31 de diciembre, de perdón, de octubre, de octubre, se ponen disfraces y mejor dicho, pero justifican todo. Esas son las discotecas de hoy en día. Realmente tú quieres que irte a entretener a que te, a, a que te entretengan o buscar la presencia de Dios. ¿Realmente tú quieres únicamente a que te hablen bonito? Es bonito que Dios, Dios te habla bonito. Y te está diciendo, te quiero tanto, tanto te quiero, tanto te amo, que, eh, que quiero que tú seas salvo, salvo, en el nombre poderoso de su nombre. Por eso siempre tienes que tienes estar vivo, amar, sonreír, y siempre abiertos a... A prepararte cada día más, a escruñar su palabra, a tener esa oración, esa comunión con el Señor. Lee la palabra. Lee la palabra. Pero a veces vemos que en este pueblo de Dios, en estas discotecas de hoy en día, uh, van por un hombre, más nada por la presencia de Dios. Es que el pastor este me dijo, es que el pastor aquel me dijo, es que el líder no. No, no es el líder. Siempre ve por la palabra, por lo que te van a decir. Y si te van a dar shows. Mejor dicho, vete a un circo en el que te entretengan dos horas. Te voy a decir, pero no tengo plata, pero sí. Eh, mejor dicho, tú quieres ver como que la iglesia es el circo. Ahí te no, como no te van a cobrar, desafortunadamente, tú dirás, pero qué radical eres. No, es que no soy radical. Es la salvación de ti, hermano, de ti, hermano. Es una salvación que realmente el Señor anhela que tú estés en la presencia de Él todos los días de tu vida. Él quiere rescatarte, no únicamente a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Recuerda que tu casa, tú y tu casa van a servir al Señor. Tú dices a amén, ¿Me estás, me estás diciendo un amén, ¿cierto? Bueno, cree en eso, pero para eso tú tienes que disponer un corazón, tu mente. Porque la misma palabra dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma. Y que este cuerpo está dispuesto a, a madurar. A madurar en el, en el sentido de que esa es la lucha que llevamos todos los días. A madurar realmente. De que bueno, yo no voy a que me entretengan. Yo realmente quiero a, a, a que me instruyan. A que me den esa Si ya llevas, estás comenzando en los caminos del Señor, no, a que me den esa leche. Y si llevan mucho tiempo a, que, a seguir alimentándome y aprendiendo el nombre poderoso de Jesucristo. Y que gracias a Padre y el Hijo tenemos al Espíritu Santo que cada día nos está enseñando. El Espíritu Santo nos protege en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, mi alma te lava, te, habla, te glorifica. Y estamos en un tema maravilloso aquí en Hablando con Jesús Podcast, que está titulado Las discotecas de hoy en día. Conocencias 3.15 nos trae el Señor otra palabra maravillosa, que nos dice que, uh, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados un, un solo cuerpo y sean agradecidos vemos un pueblo hoy en día mis hermanos cristianos en la gloria con este versículo que nos da en Colosenses 3.15 la gente no es agradecida la gente no quiere eh, eh, supuestamente dice tener eh, una paz, una tranquilidad pero no viven ni en esa fe y yo lo escuché de un de un, de un predicador que, que primero hay que tener fe para tener amor pero yo lo veo de otra manera yo lo veo que primero hay que tener ese amor para tener esa fe ¿quién te da ese amor? Dios, ¿cierto? Y con ese amor tú tienes fe. Porque ¿cómo puedes tener fe si no hay amor? ¿Cómo puedes...? Es algo que... No, tú tienes que tener ese amor. Y cuando ya vienes con ese amor, y ese amor cada día te va como quitando las ventas y mostrando realmente esa fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba, y te glorifica, amado Padre Celestial. Eres grande, eres poderoso, amado Padre, amado. Estoy usando una palabra que el Señor nos da en el nombre poderoso de Jesús. Y estas discotecas de hoy en día, yo no sé. La salvación, una vez más, es, es independiente. Eh, el Señor le da el discernimiento a cada persona, pero realmente las personas no quieren escuchar, no quieren hacer caso a lo que el Señor le está diciendo a, a sus corazones. Y es por eso que el Señor eh, nos dice, eh, bueno, yo les hablo de una manera u otra, pero no quieren escuchar mi voz. Y por eso en Hebreos 11, 11 1 dice que después la, la, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella la alcanzaron, alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, la palabra de Dios, de modo de que de, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, mira, te voy a leer esto. Ah, por, la, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira aquí, aquí vemos que esa fe ya había un amor, había puesto un amor. Mira lo que dice el, el versículo 4, a lo que punto que quiero ir por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En esa fe tuvo que haber mucho amor para llegar a esa fe. Y es lo que vemos eh, hoy en día en las discotecas eh, de hoy en día. Esas iglesias que únicamente quieren es entretener. no quieren inyectar ese amor, inyectar realmente esa palabra viva y de poder. Si tú líder, predicador, como te llames, quieres únicamente entretener, bueno, y quieres un, la iglesia como un negocio, te equivocaste. Porque realmente Dios nos va a cobrar cada, cada ovejita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dale la gloria y la honra a nuestro Señor. De que de esa, esa sabiduría, ese entendimiento. Efesios capítulo 5, 25 al 26. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 26. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella para, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Eso es lo que necesita ser un liderazgo hoy en día, un pastorado. Como lo hizo el Señor Jesucristo, la purificó lavándola con agua mediante de la palabra, no entreteniendo, no haciendo, show, no haciendo shows, no buscando que para que la gente no se vaya, bueno, entretengan con un con un rap y dándole lucecitas y todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿a qué se vino? ¿A entretener, una vez más, como dice Charles Spurgeon, ¿A entretener las cabras? ¿O como dice Efesios 5.26? Pero como, decía, como lo hizo el Señor Jesucristo, lavándola con agua mediante la palabra. Dándole esa palabra viva y de poder, dándole esa palabra que realmente este, este, estén diciendo, bueno, Cristo viene pronto. Comienza a arreglar tu vida con Cristo. Comienza realmente a dar las buenas nuevas de reino a los cielos, a, hacer ese, a mostrar ese que eres ese gran fruto. A que si vas a partir muy pronto de este mundo, realmente que digan, mira, era lo peor y se dejó guiar por el Señor y tuvo una transformación sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba, te glorifica, mi amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y, y es por eso que el Señor nos dice en esta palabra maravillosa que lo busquemos cada día más de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo mi alma te alaba te glorifica Padre Celestial y mira que el Señor eh, una palabra maravillosa que en Efesios una vez te lo repito esposos amen a sus esposos así como Cristo amó a la iglesia líderes pastores Amen a, a, a la iglesia como Cristo ama a la iglesia como a la ama Pero no se está viendo eso Y se entregó por ella para ser la santa Vemos discotecas hoy en día que hacen shows Que hacen, mejor dicho, cosas que no tienen sentido Y uno dice, Dios mío Y uno dice, Padre, padre amado, estas, estas ovejas están ciegas y en la misma palabra dice que hasta el más, espiritual, el, que, el, el más espiritual va a caer. El que se queda firme mucho cuidado. Así que cada día, ora, cada día pide al Señor que te quite vendas, que te muestre realmente lo que el Señor quiere que hacer en tu vida. No te dejes maquinar por oh, Satanás. Ponte esa armadura de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Eres grande y eres poderoso, Señor. Y el tema de esta mañana, tarde, noche, con el momento que tú nos veas las discotecas de hoy en día, el Señor nos está diciendo mucho cuidado donde está haciendo. Yo te he dicho que no vayas allá, pero tú tienes la obsesión de que te entretengan, más no de buscar a mi presencia. ¿Tú realmente sientes la presencia de Dios allá? ¿Del Espíritu Santo? ¿Realmente lo, lo sientes? ¿O únicamente buscas tu, tu humanidad, tu parte humana para que, uy, eh, no va a ser una discoteca del mundo pero está haciendo un domingo o otro día ah no voy a ir a esta iglesia que me, me van a dar el show y me van a, y van a traer a esta, a esta persona para que me entretenga un rato por dos horas entonces mucho cuidado con eso mi hermano eh? ah, mi hermano mi hermana Primera de Corintios 3.17 nos trae una palabra maravillosa en el nombre poderoso de Jesús mira lo que nos dice Primera de Corintios 3.17 si alguno destruye el templo de Dios el mismo será destruido por dios porque el templo de dios es sagrado y vosotros sois ese templo una vez más esto está eh, esto colabora con lo que hablábamos en efesios líder pastor eh, mucho cuidado no te estás metiendo con, con, con cualquier redil, cualquier ovejitas son los hijos de dios mucho cuidado y por eso como lo dice 1 Corintios 5, 3, perdón 3.17, si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios. El mismo te va a demandar esas ovejitas, te va a decir, yo te mandé a que las instruyeras, no a que le dieras shows, no a que, a, a que las divirtieras no a que te uh, fueras un payaso. Entonces, mucho cuidado con eso, líderes, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois el templo. Cada uno de nosotros somos ese templo. Y en, el te en nuestro templo mora ¿quién? El Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, siempre dándole esa gloria y esa honra al Señor de que cada día nos enseñe a, y nos lleve a esos lugares realmente de sana doctrina, que nos muestre y que el Señor sea tocando lo más profundo de tu vida, sea tocando realmente, sea guiándote y que tú seas ese gran sacerdote y mujer, tú seas esa gran ayuda idónea, hijos, a que realmente demuestren lo que es vuestros padres les están enseñando, siendo realmente unos hijos de Dios, unos temerosos del gran Dios hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, teniendo la presencia del Espíritu Santo. Imagínate de su presencia, que es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano es tener la presencia del Señor. Claro que van a haber altos y bajos. Y en esos, y en esos momentos bajos son los momentos que, bueno Señor, me estás enseñando algo. Estoy pasando un proceso y el Señor lo está permitiendo para qué? Para que aprendamos y no seamos únicamente y vayamos a, a un templo. Un, únicamente que a que nos diviertan no, se va a un templo a aprender a que realmente nos enseñe a que realmente eh, no únicamente te quedes con la palabra y si no llegas a tu casa tomas, yo sé que tú, tú tomas apuntes y vas a escruiñar vas a, a profundizar de lo que se habló vas a, tomar las, uh, vas a escribir las um, las citas bíblicas Y siempre le vas a, vas a decir Señor, quiero colaborar con lo que me dijeron allá Si esto es verdad o mentira Y si no, mejor dicho Voy a comenzar a escribir, a profundizar Y voy a hablar con la persona que Y si tengo la oportunidad de decirle, mi hermano, mi hermana Esta palabra yo creo que No, no, no, no No no no, no, no cuadra con lo que dice La palabra de Dios Entonces, en ese momento Ya es cuando el Señor te está dando la seguridad Y te va a decir únicamente ibas por entretenimiento y te fijaste que comenzaste a profundizar la palabra y comenzaste a, a ver esa verdad y te estoy quitando vendas pero vemos un pueblo que únicamente busca un Dios bombero un día un, un, hoy en día vemos que únicamente van por uh, asistir una vez más, volver a ese, uh, a ese programa, a ese show o a esa rutina y ya entonces es bonito alabarlo es bonito exaltarlo al Señor pero como lo están haciendo hoy en día bueno allá cada uno uno da, da el mensaje uno da esa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo ya es cada uno, uno tiene ese libro albedrío ese libro albedrío que no hemos podido manejar ese libro albedrío que tú dices una cosa y mañana dices pero por qué Dios me está pasando esto porque no estás escuchando la palabra del Señor no la escuchas y por eso lo, lo dice, esposos amen a sus, a sus esposas como, así como Cristo ama a la iglesia, tú amas a tu esposa como Cristo ama a, a, a la iglesia, ¿Tú esposa tú amas a tu esposo así. Realmente están haciendo los devocionales, están siendo ese hogar, ¿Están, están, se acercan más a, a, a Dios, realmente se acercan a Dios, o van a la iglesia o oh, van a decir mi amor, mi vida, como tú la llames, vamos a que nos diviertan a la iglesia. Hoy va a ser el tal cantante, o van, van, van a, mejor dicho, la guitarra, el, la batería. No tengo nada con esos instrumentos. Se usan y se pueden usar. No tengo nada contra ellos. Pero la manera como se está lavando, mejor dicho, como te digo, ve un video de cómo se está orando en las iglesias hoy con un video del mundo. Y vas a ver. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado con eso. Mira que otro punto muy importante que nos habla aquí el Espíritu Santo. Eh, aquí en las discotecas de hoy en día, que no estamos hablando de discotecas de esas del mundo, estamos hablando de las iglesias, que son más, más parecen unas discotecas que eh, la casa del Señor. Preocupante eso, muy preocupante. Mira lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Vamos a buscarlo rápidamente. Eh, Apocalipsis, capítulo 2, cuando tú estés en la palabra, eh, vamos a ver dos en, en adelante. Mira lo que nos dice. Yo conozco tus obras. Esto le estaba hablando aquí un mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Se ¿Sí escuchas? Ya has sufrido. Ya has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Ahí, ahí tú dirás: per Perfecto, estoy haciendo todo lo que está diciendo el Señor. Estoy ahí, estoy ahí. Y me siento lo mismo. Tú dirás: Pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí ya comienza el Señor a decir, mira, tú únicamente estás haciendo por diversión o por, o por eh, ser eh, como exaltado por el pastor o por el líder o por, para que te vean lo que estás haciendo. mas no vas por mi presencia. Y el número 5 continúa diciendo, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete. Mira que lo que te dice el Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya es las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu can, uh, candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Miren lo que te está diciendo el Señor, ¿realmente tú estás en ese primer amor todavía? Como lo dije una vez, mi primer amor le lleva 15 o 17 años, no recuerdo muy bien. Y ese primer amor se lo digo al Señor, que no se acabe. O únicamente vas a que te aplaudan o que te miren o luzcas la bendición que te dio el Señor, en esos zapatos, este eh, traje, ese vestido. Pero hoy en día se los voy a decir, mis hermanos. No voy a decir nombres de iglesias, nada de eso. Pero una vez fui a una iglesia a ver a un pastor. Y en la fila yo. Te, te lo digo, me sentía cuando yo estaba en el mundo Que igual de entrar a una iglesia Parecía que iba a entrar a una discoteca Como las mujeres estaban vestidas Como los hombres estaban vestidos Entonces yo digo, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está ese respeto? Pero tú dirás, qué exagerado es cuando tú vayas a, un ejemplo, si tú vas a un empleo y tú quieres el puesto de, de un supervisor ejecutivo, ¿vas a ir con los pantalones rotos y con la camisa la más vieja? Claro que no, tú vas a usar lo mejor para, que, para obtener esa posición y para dar una buena imagen, ¿cierto? Una vez más, por los frutos seremos conocidos esos frutos seremos conocidos la forma de vestir la forma de comportarnos la forma de hablar la forma de ser eso es lo que realmente significa un hijo de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo el rey Jesucristo gran ejemplo de ejemplo dejó todo buenos mantos buenas cosas tuvo aquí sus, eh, la tierra sus cosas pero Siempre, y yo lo veo poniendo en la época hoy en día, su buen su buen traje, su buena, todo limpio. ¿Para qué? Para dar esa buena, esa buena imagen. Él es el rey de reyes, señor y señores. Con humildad lo hizo. Tú dirás, pero no tengo para eso. Bueno, trata de llevar lo mejor para el Señor. Lo mejor. Como él te a lo mejor te bendice, pero desafortunadamente la gente prefiere comprar. Vamos a hablarlo al ámbito colombiano. prefiere comprar un teléfono que cuesta 3 mil dólares a comprar buena ropa. Aparentar algo que no es. Entonces, mucho cuidado con eso, mis hermanos de Sanso, en la gloria, querido oyente. El Señor siempre, eh, hay que darle lo mejor al Señor en el nombre poderoso de es su nombre. Y es por eso que, Debemos darle la gloria, la honra a nuestro amado Señor. Porque para Él siempre debemos darle lo mejor en el nombre de Jesús. Padre, celestial se le sea para la gloria. Te amamos, te glorificamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y amado Señor, y continuamos deshabla, eh, leyendo en Aquina Apocalipsis capítulo 2, y en el versículo 6 dice, pero tienes, pero tienes esto que aborreces a las obras de, de los Nicolitas, las cuales yo también aborrezco. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Tú estás dispuesto a, a comer de ese árbol? ¿Tú quieres comer? Mi pregunta sería: ¿Tú quieres comer de ese árbol? Y tú dirás: Claro que sí. Yo quiero comer de ese árbol. Entonces, el Señor te está diciendo, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, de, de tu, uh, quitaré tu calendario de, de su lugar si no tuvieras arrepentido. ¿Realmente te estás arrepintiendo? ¿Realmente estás buscando la presencia del Señor? ¿O únicamente estás yendo a esas discotecas a que te diviertas? Mucho cuidado, te lo dice el Señor. Aquí buscando una palabra, mis hermanos, uh, para compartir contigo. Vamos a ver si la encuentro en el nombre poderoso de Jesús. Eh, siempre eh, en el nombre poderoso de Jesús, que, que nos ayude, que nos fortalezca que cada día estemos más en su presencia. Estamos en tiempos postreos, estamos en tiempos que realmente necesitamos buscar la presencia del Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te amamos, te glorificamos, Padre Celestial. Mira que ahorita el Señor nos lleva a Gálatas, muchachitas bíblicas, pero el Señor nos abra realmente de una manera maravillosa y sobrenatural. En Gálatas capítulo 5, del 22 al 25, versículo 22 al 25, miren lo que nos dice en Gálatas. Y es algo que realmente necesitamos enfocarnos siempre. Más el fruto de, del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra, cal, contra tales cosas no hay ley. ¿Realmente en esas discotecas de hoy en día, o en esas iglesias como estamos llevando discotecas, te están enseñando amor, gozo, paz, paciencia, venidad bondad, fe? ¿Te están enseñando eso? ¿Realmente te están enseñando a que eres de ser manso? ¿Realmente te están enseñando que eh, debes verte en planza? Únicamente te muestran el show y te dan la parte de la prosperidad. Hola y, y chao. ¿Qué estás buscando tú? ¿Estás haciendo tesoros o acumulando cosas aquí en la tierra o en el reino de los cielos? Como siempre le digo a las personas, yo me quiero ir, yo quiero estar en la presencia del Señor y hacer lo mejor que se puede hacer. Claro que hacemos obras sociales, claro que hacemos lo mejor para ayudar al prójimo, se les evangeliza, pero es cada decisión de cada persona, se los orienta, pero es la decisión de cada persona en el nombre poderoso de Jesucristo. Nosotros ponemos la semilla, el que hace la obra es Cristo Jesús en cada uno de ellos. Sin ellos está en eh, disponer su tiempo, eh, su corazón al Señor. El Señor no lo va a rechazar. Entonces siempre haré la gloria y la honra al Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Una vez más, mira mira lo que nos dice el Señor en el versículo 20, eh, 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos O todavía tú, tú estás diciendo, bueno, dejé el mundo Pero estoy, estoy asistiendo a este templo o esta iglesia a este lugar y siento que todo me, me, me, me recuerda a lo que hacía en el mundo o sea que no has dejado el mundo te sientes reflejado por eso estás asistiendo a esta iglesia ya en el mundo ya en el mundo tenías que pagar para ir a esos conciertos en este templo en esta iglesia en esta discoteca como las, las, las, las estamos llamando eh, realmente porque es gratis estás yendo ah no ya es una música diferente y y te sientes todavía, no has dejado lo del mundo. Y la misma palabra hizo, pero los que son, los que son, uh, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Tú realmente has crucificado esa carne? ¿Has dejado todos sus cosas del pasado? ¿Realmente con sus pasiones y deseos? ¿Realmente estás dejando esos deseos? ¿Realmente estás dejando esos, esas cosas que realmente no le agradan al Señor? En el nombre poderoso de su nombre. Y mira que ya, en este, en este capítulo de Galatas capítulo 5 el versículo 25 mira lo que nos dice una hermosa palabra un hermoso versículo si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu como te estaba diciendo en la, en la, en la, en la comisión de la misión aquí en el momento con sus podcasts si tú estás en, en las cosas del mundo con las cosas del mundo Pero si tú estás en el Espíritu Vive en el Espíritu Y muchas veces cuando hablamos con las personas Que dicen tener a Cristo en sus corazones En sus vidas Dicen, dicen tener a Cristo en sus vidas Pero uno dice, pero si tienen a Cristo ¿Cómo puede aceptar esto? ¿Cómo pueden alcahuetear estas cosas? ¿Cómo pueden, sí eh, Darles el gusto a esas personas? No lo que necesitamos es que ellos lleguen a Cristo. No que ellos nos transformen y, y, y adecuar todo para que ellos estén, estén con nosotros. No, la transformación es que ellos se transformen a Cristo. Sigan los pasos de Cristo. Se vayan con Cristo. Que, que, que reconozcan a nuestro Señor como su Señor. Que los reconozcan. Pero si No, lo reconocen. no es que si no, le doy la cerveza a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, se, se van a apartar y eso. Bueno, hay que seguir orando. no, papá, mamá, hermana, hermana, no, no, no, no, no, puedo to tolerar eso, no, no, no, no, no, tú sigas tomando. Y des desafortunadamente vemos hoy en día, mis hermanos, que muchos hogares fueron destruidos por el alcohol. Y todavía siguen tomando y siempre van a justificar, siempre, siempre lo van a justificar, porque las esas iglesias que hoy se ha titulado la, las discotecas de hoy en día, no les están enseñando ese temor al Señor, no les están enseñando quién lo quién los está diciendo, entonces la gente no pues parte la gente y parte liderazgo. No está haciendo la tarea. Vamos por Dios, no por un ser humano. Y ya para ir terminando, porque el tiempo se está pasando rápido. Judas 20, 21. Mira lo que nos dice Judas 20, 21. Pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Orando en el Espíritu Santo, nos está diciendo. O sea, siempre tener esa comunión con el Señor, porque la tentación siempre la va a haber, siempre va a haber esas cosas que no le van a agradar al Señor. Entonces, si nos metemos en comunión, si nos metemos leyendo, leyendo la palabra, va a ser difícil que vaya a haber un ataque del enemigo, porque vamos a tener una... una la protección sobrenatural en el nombre poderoso de su nombre. Van a haber momentos bajos y altos, pero son momentos bajos que nos están el Señor nos está enseñando realmente a, a tener ese amor y a tener esa fe en Él. Y como nos dice el Señor, lo, nos dice en Gálatas, siempre uh, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es la conveniencia. Y siempre es, es como justificando todo. No, no, no, no puedo aceptar eh, haciendo, hablándolo con amor. te siento, no puede ser partícipe de esto. No puedo. Es pues, por ejemplo, si tú uh, estás en una empresa. Y comienzas a tomar en la empresa, ¿qué va a pasar? Te van a echar. ¿Por qué? Porque no se puede tomar. Ahí sí no toman, cierto? O ahí hace las cosas que no, no haces. No tienes que hacer. Es lo mismo con Dios. Pero es nomás es una... Como siempre digo, pero nomás es una cervecita, una copa de vino. Y vuelvo, lo repito, y nunca me voy a cansar de decirlo. Pero si esa cervecita o esa copa de vino es lo que te aleja de Dios. Dios quiere... Una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que tú digas, oiga, la embargué en el pasado y quiero ser transformado en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que realmente tú digas, oiga, uh, si tu papá, mamá, hijos, por esto la embarga, no hice las cosas bien, entonces siempre dale la gloria y la honra y el poder al Señor. Y terminamos con Judas versículo 21 que dice conservados en el amor de Dios Mira lo que dice Conservaos en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Y te lo repito conservados en el amor de Dios conservados en el amor de Dios Mira la palabra Conserva en el amor de Dios Ese amor es Significa pureza Santidad Significa que debemos de ser diferentes, que no vayamos a un templo a que nos diviertan, no veamos un video a que nos diviertan, sino que nos enseñen una sana doctrina. Entonces, mis hermanos, debemos de conservar ese amor. Debemos ser puros, esperando la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Siempre el Señor nos da esa misericordia. A pesar de lo malo que somos, pero siempre el Señor nos da esa misericordia, nos da ese amor en el nombre poderoso de su nombre así que busca de su presencia cada día más búscala vale la pena te lo digo, que esa paz que yo tengo, que viene del cielo nadie me la va a quitar nadie te la va a quitar en el nombre poderoso de Jesucristo que sentir la presencia del Espíritu Santo es lo más maravilloso siempre dale la gloria la honra y el poder al Señor siempre dale Gracias al Señor porque te dio otro día de vida, otro día en su presencia, otro día de decir gracias Padre Celestial por acordarte de mí en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y bueno mis hermanos, el Señor nos ha hablado a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas y siempre le la gloria y la honra al Señor. Recuerda, vive, ama, sonríe, vive para Dios, ama para Dios, sonríe para Dios. Y no vayas a un templo a que, te, por, a que te den un poco de diversión, sino que realmente a que te instruyan, a que realmente estés aprendiendo el quién es el camino de la verdad, a la vida, y que cada día la verdad te está haciendo libre. En el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, no tenemos en otra misión. Aquí en con Jesús. Dios mediante eh, en otra misión, dándole siempre esa gloria y esa honra al Señor. Él es nuestro, como siempre lo digo, nuestro productor, nuestro director, el jefe de todo esto. Y siempre le hemos dado la gloria y la honra a nuestro Rey. Bendiciones.